Hola a todos chacales, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a empezar con la dominación en Europa oriental, vamos a jugar con los tanques alemanes, bueno ir de entrada, salida, bueno de salida vamos a partir como siempre hacia la zona C con nuestro leopard, 4, 3, 2, 1 allá vamos, venga, arranca rápido por delante, las vallas. Este tanque en sí, el Leopard, junto con el T34, son uno de los tanques que, que más he usado cuando se ha tenido las batallas, pero luego pues bueno, ya algún día, otro vídeo, ya veréis las estadísticas de, de mi cuenta y veréis es que son los dos tanques principales el con los que evidentemente más victorias he ganado y evidentemente con los que hemos jugado bueno, conquistando la zona C los demás compañeros ya acuden, listo que es nuestra vamos rápido esto tiene que ser rápido este cruce irnos rápidamente hacia aquí entre estos dos edificios y meternos dentro, no sería la primera vez que... oh, perdón compañero lo siento nada <ríe> verdad bueno, bueno, no afectan mis disculpas lo siento, no ha sido apuesta. Vamos al lío, están conquistando la zona B. Ojo siempre con el puente y en la parte alta de esa colina donde se sitúan muchas veces enemigos. Bueno, madre mía, como ha caído ese muro? Wow. ¿Tengo ahí Yo lo que vea le disparo. Vaya, y no tengo a tiro a ese que he visto. creo que está detrás de ese edificio. Venga, artillería. Bueno, seguimos con la zona B perdida. Como no salgamos pronto con ella, van a empezar a avanzar. Y no vamos a poder recuperarla de ninguna manera. Venga, vamos a tirarlo a nosotros a nosotros también a ellos ojo ST54 lo no tengo cerca este el ser el y detrás de la casa tengo a otro enemigo otro T54 no, no sé si es el mismo que se ha movido nada venga compañeros vamos avanzando Leopard no es un tanque vamos a hacerlo así, de primera línea, te la juegas mucho, tiene un blindaje muy muy blando. Eso sí, con su carga hueca y sus cargas y sobre todo, este Leopard es de calle, es el mejor tanque que tengo, por lo menos el nivel de tripulación, es el máximo, es 150 de nivel y el máximo Venga, vamos al lío. Venga, vamos a ver por la zona. Vigilando aquella colina alta que siempre se sitúan enemigos nuestros. Ojo, que por aquí también. Ah, te, los tengo ahí al lado. Prácticamente están ahí detrás. En cualquier momento no veo nada. Bueno, la zona B sigue igual. tengo, ahí lo tengo. Eh, un leopard, un leopard igual que yo. Toma. Impacto crítico, menos mal. Por lo menos lo dejo. Gracias, por lo menos lo atontado. Se ha hecho encima rápido. Bueno, la zona B la estamos conquistando. Venga, vamos a tirar unas cuantas bengalas de humo. Muy bien, estupendo. Hay que darle ánimos a los compañeros, Hay que animarse entre todos parece, parece que hemos. Ahí están, retrocedido un poco, venga Segunda de La primera no me da ni cuenta bueno sí ah. eso es un objeto pues sí. Me gusta, me gusta la pintura que lleva A ver ese tiger Ahí abajo venga toma en la hueca es el próximo disparo. Nada, está destruido. Esa carga explosiva, si la metemos justo por ese sitio. No, no parece que fuera una noche. No me da cuenta. Acá estamos avanzando, cojonudo. Vamos, vamos. Go, go. <ríe> por ahí 200 metros aproximadamente 150 se asoma la nariz le bueno no nada venga vamos a limpiar un poco aquí el jardín Suelo. Bueno, ese compañero tiene el tanque destrozado, el tanque el cañón, perdón, destrozado. Aquí el amigo ya Tiger. Venga, vamos a avanzar un poco. Estamos ganando terreno. Muy bien. Venga, antenada de artillería. Este tanque es bastante susceptible. No es la primera vez que me destrozan con una andanada de artillería, Bueno, evidentemente las bombas que nos tiran los bombarderos, pues, eh, ante esa solamente la única manera que hay de salvarse es alejarse del impacto, porque es que no hay tanque que resista eso, pero en cuanto a los ataques de artillería, hay tanques como por ejemplo el Leopard, que Si te cae uno justo una bomba en el sitio o muy cercana, también venga, toma, pincito, venga, por este también, a ver si le damos. Venga, a este sí, venga, a este sí cae, son puntos. Bueno, lo dejamos tocado. Están muy lejos, están todos ahí arriba y detrás, estupendo, no, no os acerquéis. Bueno, cuidado con ese, ay, madre mía, compañero, te han cogido por el lateral. Este es el problema del Jack Tiger. Es un tanque que solo, es que no es un error meterse en el fregado con un tanque así, con un cazacarros, tienes que ir de frente y como no tengas apoyo de los compañeros, está solo y vendido. Y yo desde luego ahí en medio, no es momento de, bueno, en ese compañero ahí se mete en todo el fregado también. Ya casi encauzada. 480 metros. 734. Ahí detrás. Ay, no lo puedo. No lo no veo, no lo no veo, no, no veo. Bueno, destruido parece ser. Sí, destruido. vas Voy. ¿eh? Esas vienen para acá. Vaya. Buah, ¡Qué desastre! Madre mía, ¿dónde ir a caer? Justo ahí un poco más y me cae encima. Madre mía, vaya suerte. Encima ha caído justo y no me ha dado. Ni, vamos. No me ha dado ni un segundo de poder rectificar. Bueno, esto está ganado prácticamente. Venga, vamos para allá. No sé si me va a dar tiempo a hacer algo. Pero bueno, venga. Esto ya está ganado, prácticamente. No, al tiempo ni a subirme el avión Eso que he pulsado el hecho. vamos venga, se acabó esto se ha acabado ya esta partida está ganada estupendo, misión cumplida pero vaya, vale, va en la pata que me mate junto al final con esa bomba bueno, quinto 16.000 puntos no he matado a nadie pero doy capturado dos zonas Avanzando a avanzar para la investigación, ya lo un 90. Tengo ya ganas de hacerme con él. Y bueno, espero que os haya gustado esta partida. Y vamos a pasar directamente ya a las, al siguiente vídeo. Nos vemos en un rato. Chao. Hola a todos, chacales. Bienvenidos aquí en un nuevo vídeo. Esta vez dominación Suecia. Vamos a empezar esta partida. Ahora sí, vamos a coger los tanques rusos. Partimos desde la zona norte. Voy a salir directamente ya desde esta zona que tengo marcada aquí. Vamos a ir por la zona C. A nuestro T3400. Venga, tres segundos, dos, uno. Vamos, salimos rápido. Venga, en segunda, aceleramos antes. Y venga, toda pastilla a la zona C. rapidito este escenario ya no lo conocemos aquí podemos ir rápido vamos a intentar no tocar los objetos no, no rápido aquí rápido aquí esto es imposible <risa> las farolas vamos al lío venga nos queda poco para llegar vamos. venga dale caña bichito ahí estamos ya prácticamente hemos llegado Voy a ser el primero. El jefe me acompaña también. Bueno, listo. Aquí estamos. Bueno, según el mapa no aparece nadie. Bueno, me quedo aquí a protegerme detrás de estos bloques de hormigón. Vaya. Ese lag me acabo de dejar flipando. Menudo lag. madre mía, vaya salto. Bueno, listo, la zona es nuestra. Perfecto sin ver a nadie Le hemos conquistado aquí entre tres compañeros ahí, ahí, bien. venga a ver por dónde sale destruido de tanque pesado ¡Oh! ¡Ay, ay ay ay ay. cuidado eso que es ni lo he visto he visto ese autobús ha parecido un tiger perfecto no, no sé si mi compañero el caso es que tengo ahí dos enemigos todavía hay dos tanque medio los tengo justo ahí, en el flanco derecho donde estáis que no los veo bueno, mi compañero se va directamente por uno pues el otro me toca a mí. vamos por delante, eso es importante mis compañeros es... Ahí, venga, vamos a madre mía el, el, colega se, el colega lo está haciendo bien ¿eh? ahí está, es un leopard vamos, ah me ha dado madre mía este nos, ha, nos va a limpiar a los dos se ha cargado mi compañero y ahora va por mí ¿dónde estás? ahí madre mía, qué rápido es pues se ha llevado por delante, al T-44 y al T-34, vaya tela madre mía, nos ha fulminado los dos, venga vamos que tenemos vehículo de apoyo nuestro T-34, ataque, bueno voy a hacer una cosa que normalmente no hay que hacer buscar la venganza, así que vamos a intentar matar al que nos ha matado vamos a buscar el ojo por ojo la mayoría de las veces esto no sale bien. Vas ya cegado por el odio. <risas> bueno, estamos perdiendo la zona C. Pero es un carro pesado. El que se está haciendo con la zona C? Es un carro medio. Bueno, quizás estén los dos ahí. Se están haciendo con la zona C. A ver, a ver, a ver. No, es un compañero mío. Compañero mío, y hay otro tanque más. Un tan carro pesado, compañero. Y el carro medio, como es el Leopard. A ver, a ver, a ver. El compañero está ahí. Es un cabrón, ¿no? ¿Inglés? Sí, sí, sí. Venga. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? hay que estar muy lejos. Ahí te he visto. Venga, venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga, venga, venga, venga. Más rápido, venga, ahí, venga, se acabó. Oh, ojo por ojo, ahí lo tengo, era el mismo, oh, oh. estupendo. Pero tengo a otro, a otro carro medio ahí. Tengo otro carro medio. Y estamos los dos aquí pisando en la misma zona. ¿Dónde estás? Justo ahí, ahí, ahí está, justo ahí asómate un poco, un solo un poquito es otro leopard venga una vengalita de humo para camuflarnos, te tiro bombas Vaya. allá madre mía ni lo he visto venir un cazabombardero Vaya, ni lo he visto venir. Venga, IS-6, vamos al ataque. Madre mía, faltó nada. Bueno, el IS-6 es un tanque que personalmente me gusta mucho. Para mi gusto, quizás, si tuviera un tiempo de recarga más bajo sería ideal. Pero es un tanque bastante bastante mira, yo... versátil vamos al lío vamos a la zona C bueno, está conquistando un carro medio un amigo, compañero conquistando la zona C el jefe también con un cazagarro está cerca no es muy rápido el IS-6 no se le puede pedir todo intenté coger, arañar unos puntitos ya que hemos caído dos veces aquí nos han dejado Madre, que mala suerte el segundo ahí estoy en la segunda muerte ha sido terrible no sé si es mi torreta todavía no sé justo este sitio Ay, faltó nada pero claro es que no vi ese caza Aquí hay un cazacarros enemigo. Aquí en el flanco derecho, por lo menos por aquí, un poco más a la derecha. No lo veo, no lo veo, no lo veo. No lo veo. No sé si lo habrán destruido. El caso es que no lo veo. Bueno, seguimos avanzando. Vamos para abajo. No vamos a esperar aquí a, a que vengan a por nosotros. Por ahora, Bueno, por ahora soy el primero que se está adelantando ¿Quién está atacando? Venga. Nadie por aquí Pueden aparecer en cualquier momento Evidentemente también puede estar esperando a que yo aparezca por cualquier esquina Y... Evidentemente si te coges por sorpresa Bueno, si hay un compañero mío ataca significa que hay algo ahí Aquí en el flanco, aquí a mi flanco Izquierdo, vamos a echar un vistazo ¡Oh, Carro pesado Hay un carro pesado justo ahí No, tres Dos carros pesados, un cazacarros Un carro pesado veo ahora mismo Madre mía A ver, a ver, a ver, a ver. Esto están avanzando hacia la zona C por ahí, por mi flanco izquierdo pasan de largo, están muy lejos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ah, ¡Madre mía! ¡Ah! Le he dado... Los... <ríe> he tocado el towpatch del ordenador y he disparado sin querer ¡Madre mía! <ríe> ¡Qué desastre! <ríe> bueno, ya me ha visto, lo voy a esperar Sí, está justo, lo tengo justo de frente. Si salgo yo justo dándole el lateral y él está de frente, prácticamente le estoy dando la ocasión de dejarme hecho por vaya, está esperándome. Venga, voy a marcarlo, venga, plim blin, compañeros, aquí tenemos a uno. Vamos a hacer la táctica del velociraptor. <risas> venga, yo te distraigo, ya veis algún compañero mío. Está ahí, justo ahí. Bien, estupendo. <risa> estupendo. Ahí está. oh en la zona C. La estamos perdiendo. Vamos para allá. Muchas gracias, compañero. Bueno, esa táctica. Es que no está nada mal. Mientras uno distrae, la están capturando. ¿Quién es el que está capturando la zona C? Vamos a verlo un cazacarros un cazacarros, venga, tengo una oportunidad tengo yo un tanque y yo un cazacarros esa ventaja es siempre que aprovecharla la movilidad de nuestra torreta debe ser un handicap que nos dé nos esa pequeña ventaja, venga, vamos a asomar la nariz por aquí, a ver a ver, a ver de quién se trata por aquí, tiene que estar por aquí tengo justo ahí quién es oh, Jack Tiger venga, vamos para atrás, venga no me ha visto. Yo quietecito, venga. Asómate. Ah, venga, perfecto. Ahí está. Ahí. Muy bien. Estupendo. Esa es la ventaja que tenemos siempre que sacar ante los cazacarros. El Jack Tiger. Siempre lo he dicho. Bueno, el Jack Tiger, el Ferdinand, todos los otros cazacarros que son... Vaya. Madre mía, vaya lag. Son muy buenos. Bueno, mi torreta sigue ahí pero si no tienes cobertura lateral que vengas compañeros si y te apoyen estás totalmente vendido como ahora porque es que no puedes hacer nada no tienes movilidad en la torreta y un cazacarros bueno aquí tengo un compañero que bueno venga muchacho ¿me haces ahí parado está subido en un avión ah, estás ahí a 5 metros de pisar la zona C y hacerte con los puntos nada se ha subido en un avión el amigo bueno, este heavy tank también es una bestia. Este sí que es difícil de destrozar, eh. Este sí cuesta trabajo. Bueno, la zona entera para mí. ¡Bah! Tres bases capturadas. Venga, la partida está muy igualada. 8 9 opción de subirme. Venga, vamos a ver qué pasa. No creo que ni que me dé tiempo. Ahí está, mejor escuadrón, misión cumplida. Genial. Victoria. Me ha costado, eh, pero.. 10 en lugar en el equipo número 10. 28.800, está muy bien. Dos objetivos de destruidos, tres zonas capturadas, prácticamente tres veces la misma. Y nada, ha sido una partida, pues que ha salido al final. <ríe> se ha ido poco a poco corrigiendo, y al final la hemos acabado ganando. Bueno chacales, espero que os haya gustado esta partida, no olvidados suscribiros, darle a like por favor y compartir. Hola a todos chacales, bienvenidos, siguiente partida, último última partida de este vídeo. Está bien dominación Balonia, región de Alemania. Vamos con los tanques rusos. Solo hay una zona de salida esto mejor conquistar voy directamente a la zona P B. B voy a la B rápido venga estamos listos tengo 44 arrancando rápido Pero lo que hace falta es que la gente acompañe las o sea, si partidas es frustrante ver como tú solo eres el que pone ahí genio y algo más por no decir otra cosa peor y los demás compañeros que no te acompañan así es imposible la iniciativa es fundamental en esas partidas venga vamos rápido vamos a aprovechar este nivel a coger más velocidad 57 58 a 60 seleccionado medio ahí está prácticamente me están llegando antes que nosotros me vale, voy no con la esquina esta me están haciendo con la zona b dos tres pues mía, que hay muchos tanques ya ¿eh? demasiados para vale, terminar ahí cuidado, cuidado. bien vale, es que somos rapidísimos vale, cuidado con este nada nada estoy recargando me han tocado imposible no veo nada este tanque no sé, no sé qué vamos a hacer aquí esto huele tiene muy mala pinta ah, me he quedado solo prácticamente dos compañeros más es que no puedo ni reparar no puedo ni entretenerme en reparar aquí en cuanto puedo disparo ah, he vuelto a tocar si sí puedo reparar aquí entre estas dos casas perfecto pero pero cosa es muy jodida venga vamos Venga, vamos a reparar rápido aquí puede salir por cualquier parte esto es muy muy rodeado aquí prácticamente esto este tiene muy mala pinta me parece que me he quedado solo con otro compañero estamos apañados <risa> anda nada Venga, en cuanto salga le estoy dando el lateral a los dos botes que hay ahí, así que prácticamente se puede decir que no voy a tardar mucho en morir aquí no veo no, no, esto es muy claro si salgo vivo de esta va a ser de milagro vamos a jugar un vamos por aquí ¿Venga? ¡Ah! nada no le he podido tocar nada, nada nada nada estoy nada listo lo he dicho venga me acabo de tocar el siguiente disparo no me da tiempo a recargar ni a reparar ni a nada estoy muerto listo ahí sacamos acabó bueno ha sido un tiger, no ha sido ese tanque, ah, no ha sido ese tiger, no ha sido ese tanque americano. Bueno, salimos con el OJ. Sí, venga el OJF 120. Aquí se trata ahora de disparar desde los altos e intentar cazar a algún enemigo. Este tanque tiene un poder de destrucción muy alto vamos a ver este tío a si uno con, uno con 1.360 metros es que lo, el problema de los tanques rusos es que no tiene inclinación la inclinación a bajar los tanque. tanques los tanques ingleses por ejemplo a ver este tío cuánto está a ver a ver 100, 100 leones de plata por eso, por Dios. Esto ya hace tiempo que cambió, aunque te daban más más premio por un disparo de, de, de 1300, 1500. Un disparo de francotirador, un buen disparo a distancia. Vamos con los recortes hasta en el World Thunder. Bueno, le he dado al 8 pues, para subir el avión. No me da ni lo he comentado. Dos aviones detrás. Ni, ni que llegue. Venga, uno, otro. Vamos, venga, vamos. Venga, Dale, listo, se acabó. Malditos aviones. Nada. No hay nada que hacer. Seguimos de caza con nuestro 1020. A, lo que va a ganar si no hacemos algo rápido, evidentemente venga la zona B si ahí venga, a ver si alguno se decide Vamos ahí, ahí a uno que se ha colado ahí arriba en la prácticamente en la zona o en la A5 prácticamente está justo ahí, cerca de otra zona de salida El tanque medio no se nos puede hacer mucha culpa ¿eh? Nada, si no dinero 1100 justo como compañero la acaban de freír y este este el rey este a ver, a ver, parece que sí que sí que sí que sí que sí 800 ah, se ahí ha llegado qué pena que no le he cogido el lateral bueno ya sabes que estoy aquí pues Esto está aquí ya lo he dicho es un demonio son pequeños, son rapidísimos. A MX-30, americano. Yo disparo. Pues sí que la breva. Puede ser que esté detrás de una casa. Vaya, que me acaba de disparar? Ni lo sé. Ese cazacarros que me está marcando desde lejos, desde el punto de salida también. Vamos, venga. Me están pasando cerca. Pero en cuanto me toque un poco, vamos, prácticamente. Eh, estoy destruido venga ese me está disparando ese siguiente que está mil en mi lo tengo ahora también no me dejan asomarme muy cuidado con los aviones soy muy muy vulnerable a los ataques de los aviones todos lo saben uno ya 120 o un bmp1 ese tipo de carros a ver a ver a ver siguen disparando, bueno si me dan con la ventadora me pueden dar con el cañón, venga vamos rápido, este tío no sale por ninguna parte, bueno, ellos lo intentan, ya saben que estoy aquí, estoy justo en una pendiente baja, ahí se ve un misil volar, otro avión, a la zona B bueno, pues la partida parece que se está ganando venga, vamos a ir para aquella parte, a ver si cazamos alguno por el lateral vamos para la zona C 7, no lo subo bien perfecto nada estaría detrás de una casa es que con tanta vegetación no se, y no se ve nada no se sabe no se ve prácticamente ah, no sé, pronto. No pronto porque si seguimos así puede ser que la ganemos, Venga, este tío 800 metros no sé si está detrás de 95 en 44 7 metros he jugado mucho aquí subiendo a esta colina dando el lateral Bien, hay, hay un tanque un tanque medio que va para la zona B por lo menos tengo ahí un me destruido pero es que hay muchos compañeros aquí. estupendo Bueno, esta partida vamos a ganar cuidado que por ahí, por ahí viene un avión esta parte Ahí, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ese flanco, va. y se el flanco derecho pasa de largo y parece que va a por esos dos compañeros bueno se habían muerto dos a la vez en bueno, esta partida se está en es lo importante no veo a nadie Es prácticamente la zona de la salida. Es un Tire, un Ferdinand, es un pérdido. Esto es la zona C. Conquistada, es solamente ese cazacarros. Bueno, estupendo. Esto ya está prácticamente a la hora. No tengo frente, no tengo frente, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! Vamos, vamos! ¡Ah! le disparé, pero me mato. ¡Desastre! La JPZ2. Menuda... Bueno, no lo voy a decir. Menudo... En fin... Prácticamente, que te maten al final, cuando esto está ganado... Bueno... ¿Qué vamos a hacer? Y ese 6 No se salía a pasearte. Para nueva cosa. Poco, poco tiempo vas a tener. La, este, este qué. desastre, esa, muerta al final. Es que me ha fastidiado bastante. 16.824. Dos objetivos a destruidos. Y ninguna zona conquistada. Pero evidentemente aquí, si sí, la iniciativa vas tú solo o un par de tanques solo, más, es un 1, como, como el que me acompañaba, que, con que aparezcan varios tanques, pero es que un Ferdinand, un Ferdinand que es un tanque pesado, que es bastante más lento que ha llegado a la zona. No entiendo, por ejemplo, el, ese pequeñito, el, eso es que es tan rápido, eh, tiene más de 100 km por hora, eh, llega rápido, pero un tiger que se plantea allí, eso significa. En, en fin, no más. Eh, si entre todos no hacemos una buena oleada de ataque a las zonas, evidentemente. Yo muchas veces aviso voy a, voy a tal zona, voy rápido, que alguien me ayude, que venga conmigo, pero bueno, nada, en fin. Espero que os haya gustado este vídeo, estas tres partidas. No han salido tan bien como me han gustado. Así que nada. Bueno, sin más me despido, chacales. Espero que os haya gustado los vídeos. Y recordad, como siempre digo, por favor, compartir. Suscribiros al canal, si no estáis suscritos, dale a la campanita y así os llegarán las notificaciones de todos los vídeos que voy subiendo. Y dale like. Bueno. Sin nada más, me despido de todos, chacales. Hasta un próximo vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.